Quiero un the ocean house dorai man okay. Puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff Y aunque crea en el amor libre Tengo, tengo miedos, sé los miedos Normal que el amor expire <ríe> Me siento a cama, feeling like a spirit Estoy esperando fuego, te sopongo, y Siempre hay lora, sépame en los bolsos de esas putas ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Que no hay necesidad de complica las cosas Por necesidad ah, ah, ah, ah. Ella tiene el con como un puff. Pe, pe, pe, pe. Pe, pe, pe, pe, Ruf me me nah. ah, estoy dentro de tu frontera, pero también quiero meter a otro. También quiero meter a otro. También quiero estar con otro. Quiero que te lo meta a otro. También quiero meter a otro. No, no me la vuelve a hacer. También quiero meter a otro.